Típico viernes de quincena. Voy de aquí para allá, pero para mí es perfecto. Desde que pasé mi nómina a Banco Azteca, estas son las únicas filas que hago porque el banco lo tengo en mi agua. Puedo retirar en cualquier cajero y me aprobaron un crédito de inmediato para que siga viviendo mis viernes de quincena en lo que me gusta, con mi nómina Azteca. Banco Azteca. Sueñas. Decides. Logras. No escondas tus ojeras, bórralas con el nuevo corrector borrador número uno de México. Su aplicador en esponja borra ojeras. Ahora en 12 tonos, solo de Maybelline New York. Airwick. Conecta con la naturaleza con la nueva fórmula de Airwick. Enriquecida con ingredientes de base natural y aceites esenciales para que huela increíblemente natural por mucho tiempo. Airwick. Conecta con la naturaleza. En estos tiempos aprendimos que con Filadelfia, preparar algo juntos es una forma de conectarnos. Porque cuando nos unimos, todo sabe mejor. Mmm, Filadelfia. La exclusiva fórmula microactiva de Aspirin Advanced pasa menos tiempo en tu estómago y más tiempo aliviando tu dolor de cabeza. Aspirin Advanced, tecnología de rápido alivio. Cuando estás disfrutando con tu bebé, buscas que nada los interrumpa. ¿Seguimos? Que Clean Bebés Suave Elastic aguanta cientos de elefantes porque lo mantiene seco por más tiempo y le da maxi absorbencia por su bloque el 3D y maxi ajuste por sus cuatro puntos de agarre. Con Clean Bebés Suave Elastic, pompis seca, son pompisanas. sanas.